Ay, ay, ay. elegimos presidente a un vendedor Y este pueblo no se vende, no se vende nuestra nuestras tierras No se vende a nuestra gente, no se cobra el estudiante Somos pueblo de gigantes no el año 48 a cantar con 14 años yo 62 años en el escenario con una estudiantina que estudiábamos en la noche en la escuela y yo llegué hasta quinto año preparatorio y ahí tuve tres, tres años más para sacar el sexto yo del año a menos como el año 55 empecé a hacer ¿no? Cuecas, yo. yo tengo unas cosas que dejé de cantarlas del mundial del 62. Claro que la mayoría yo son cuecas las que he compuesto. Bien. La mayoría. Una chiquilla que se mató con el, con el pulolo allí y le saqué una, un tema ahí un penoso. También. Le saqué una yo un compadre que canta allá dentro de los perros, libreros, los galgos, también salió bonita ese tema. Y así por el estilo, cuecas y compuertos antes. Tengo más de 60 cuecas yo, compuerto. La cueca, el folclore es lo más lindo que hay para uno, ¿eh? pero no es así para mucha gente joven. ¿eh? La juventud de ahora no, no tiran por folclore, pues. Entonces es raro que haga con folclore, pues así. Y el folclore ha estado um, muchas veces abandonado, las radios ni, ni, ni se acuerdan. Retumban tus aullidos en mis sienes Negras buenas en mis dientes Muerdo un poco y me desangro lentamente Pisas fuerte y cortas este... Nuestros dos presentes Frente a frente Los dos presentes Y yo te doy a ti Un besito como siempre En la frente Esa linda y tierna Frente La carne que aún puede latir Y sácame tus uñas sucias de esta herida Que esto puede ponerse mal ah. La mayoría de los músicos de hospital Están en eso, metidos en el popular popular y, y hay algunos jóvenes que están jugando otro lado Por, por el hip -hop, o por otro estilo de música ¿cachai? Pero así como... Composición, así... Eh, hacer una búsqueda de... Una mezcla del, del folclore con que uno se ha criado acá, eh, con, lo que, con lo que uno ha escuchado toda su vida, con la música que uno se ha criado, ¿sí? Lo que caracteriza a los músicos, yo creo, de, de hospital es la, la fuerza con la que interpretan, ¿te ¿sí? Quieren decir las cosas de una forma muy... Queremos decir las cosas de una forma muy campesina, ¿no? muy, muy noble, muy, muy rural, ¿te ¿sí? Muy de la zona, muy de hospital, muy de campo. <risa>